Te toca la suerte es loca. Baila. Perdón, perdón, perdón, perdón. ¿Qué? ¿Perdón? ¿De qué están hablando ahí? ¿Qué a mí me parece una falta de respeto. ¿Cómo? Que en ese programa que se llama Para Todo. ¿O la terapeuta? ¿Qué está te pasando? Hagan ah, la terapeuta, <risa> te juro que. <risa> si si no hayan bardeado la a la gente Chicos. que es Team Invierno. Ah. La cobra versus la pica. ¿Esta es la pícara de la mañana? Oh, a mí me parece una cura. falta de respeto, Ornela Ferrara. ¿A dónde está sí, la pícara? ¿Qué es si la voz de más allá? Una, ah, falta de ¡Una falta de respeto! ¡Una falta de respeto! ¿Cómo que barriaron a la gente tiene Invierno? ¿Cómo? ¡Qué natural! ¿Qué natural? Escuchame, pará. Escuchame una cosa. Se juntaron. Me parece que estás eh, está muy chapa. De verdad te está ¿Perdón? haciendo mal dormir poco. Sí, claro, sí, claramente, claramente vos te salvaste a tiempo. Sí. Pero vengo a decir algo muy importante. ¿Dónde? ¿Cuál es mi cámara, sí, chicos? Las la cámaras de la son en todos drama. Tiene cámara, cámara chicos. Bueno, es, esta es ah, mi si cámara, bueno, esta es mi cámara. Me era mía, pero te la Vengo a reivindicar a la gente Team Invierno, chicos, todos somos Team Invierno, mira, todas mira, las personas tú. de bien somos Team Invierno. He muy abrigadita. No no en enero y la, la otra vacaciones de invierno. Con peluche, ¿verdad? No, mentira. Pará. Escuch ¿Qué te haces esto? ¿Qué hiciste? Es Vengo brigada Eso sí. es de mi invierno ¿no? ¿Cuántos grados? 17 grados Te pones oh. al sol Te morís de calor, calor? Con eso, por favor <risa> Estamos en Mendoza <risa> Verano 42 grados A la sombra Pará Vos te hacés la canchera Me sí. reverdeás a la mañana ¿Sí? Y sabés qué quería hablar con vos Y que bueno que viniste ¿Qué, ¿Por qué? Oh. Porque dijiste que ¿Qué hacía este programa al aire? Oh. Qué ha sido un error De Yo la jamás... de, de gerencia Por poner esto en programación Yo jamás oh. dije eso Pero jamás oh. no. Sí, no, ¡Riña, riña! riña eso? Sí. No, pará, quiero decir algo. La gente piensa que esto es de verdad. Eh, y no, nos queremos un montón. Ni no, ni ah, Se animó a venir, <risa> chicos. ¡Vamos! vas a quedar tanto que nadie me decía la cobra! ¿Viste? Yo ¿Te me tiro. arrastras por el piso? No, como no la primera, acá, el primer asado. Acá termina mi participación, Armela, tengo que ir a la radio. Me... Es verdad, o sea, porque <risa> tenías que laburar. Me gustaría. ¿hasta, ¿Hasta qué hora estás en la radio? Hasta las 18. ¿Cuándo, ¿Cuándo dormís? ¿Cuándo Nunca. Respirar? ¿Y cuándo viene sí. el séptimo día? Pronto. Muy pronto. Muy pronto, muy pronto chicos. Pronto, claro. Ahí está. Escuchame, <risa> oh. eh, están bien a la mañana. Eh, me gusta el equipo, pero no me gusta que no te rías de los chistes que arman los chicos. Son malos. Yo soy muy ah, sincera. No, lo, lo hizo son, muy bien. No son, son malos. Yo no hubiese puesto 10. Son malos. Son malos. Los saludos finales son saben que yo soy muy objetiva. Mi trabajo es la objetividad del aire. Así que... Clásico de Team Invierno, ¿no? Clásico de Team Invierno es el objetivo. Y de gente que sabe Viste que viene acá a Bordianar de los a la mañana, la mañana, chico, darlo, a darlo. aguante Team Invierno es todo lo que quería decir y con esto me retiro. Bueno, adiós. No, no, ah, cálmate, ah, no, no hace lo ah, que quieras. Ah, Entra, se va. <risas> se fue Pero no altura. me dejó hablar, no, chicos. No, es que no. son así. No me dejó hablar. Escuchame, sí, esta perdón. mina no está bien, de verdad. Ahora no. que se fue, digámoslo. Le sí, está afectando. Está a bueno. mí me pasó, me afectó también trabajar tanto sí. a la mañana, lo hice como que no? Yo todavía estoy empastillada para superar el Muy momento. Tío. Así es que, bueno, le, le aconsejaría un psiquiatra, un, un clon, eh, un clonista, alguien, un algo. algo. Algo va teniendo todo lo que yo digo. Sí. O sea, le gusta el invierno, sí sabe la diferencia entre el Senado y sí. Cámara de Diputados y además debe andar con pendrive encima. Esa es no la tercera característica ah, que jugó una de la gente. Debe tener un pero a mí me queda la duda termo? de verdad, porque ella estaba como el es muy segura mañana. de que había más gente team invierno que team verano. Yo te de, te verdad que, de verdad pienso que a la gente no le gusta el frío, pero quizás porque no, no puedo ver más allá no. de mi ombligo.